Ooh, <laughs> I'm going to non che me Che tonto <instructions> Bien <tose> tonto. <tose> <tose> <tose> Hmm. <laughs> Hello. his <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Yo oh. estás? Aquí ¿Dónde? Aquí <ríe> Qué tonto ¿Eres tú? Sí ¿Sí? Quítate la marca No, qué bonito, tío, mírala ¿Qué bonita? Sí No es bonita, pero quítate la puta página What's that? <risa> <grande> <tido> <ra> Aquí. <Episode vor> <documentation> ¿Aba <x? tido> ¡Abajo! No. ¡No! arriba ¡Arriba! punto Oh. Ah. Ah! <laughs> <laughs> hacia adelante hacia adelante no vete vete vete detrás <ríe> corre corre te <ríe> voy a pegar <ríe> no no le pegue <ríe> Jesus. <laughs> Don't take start hurting? Póngame, pierda. Mira, ¿ves la luz esa? ¿Aquí ¡Qué bonita! ¡Ay! tú? qué haces tú? Okay. Hostia, mi cabeza. Ah. No sé qué coño ¿Qué te pasa con esa máscara, tío? Adiós. Oh, esta máscara te la pusiste tú. ¿Qué, Austin? ¿Eh? Esta máscara... Ah. Aguanta, toma, Déjala ahí. Ponla por ahí. Dios! Oye, esta máscara te la pusiste tú, ¿vale? Te la pusiste tú. Pero es que antes de eso esto? por aquí? Poste aquí. Apare, vale, antes de, antes de eso... ¿Te acuerdas cuando yo te llamé por teléfono? Hacías cosas raras, ¿vale? Te reías alguna vez. Pues bueno, te estabas, te estabas comportando igual. A lo mejor tienes algo, tío. ¿Tienes alguna algo, tío? ¿Sabes? No sé. Bueno, ahora, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a mi casa, ¿ok? Y... Pues nada, intentaré hacerte una limpieza. Por si tienes algo... No o sé, sea, a lo mejor estás vinculado, tienes alguna especie de vínculo con Sony.exe y te estás manipulando, ¿sabes? Te controla. Porque los discípulos son así, son controlados por... por... por el ente, demonio, o lo que sea, tío. Lleva un poco, tío. ¿Estás bien o qué? Me duele la cabeza, tío. ¿Eh? Me duele mucho la cabeza, tío. Normal, que te duele la cabeza. ¿Tú no sabes lo que hiciste? No, ponte aquí, ponte aquí. La cámara lo, lo está grabando. Te pusiste la cámara y empezaste a correr por todo esto. Y claro, parecía que estaba jugando como el escondite. Entonces digo, bueno, a lo mejor si lo pillo, después mira por mí. Y así lo puedo atrapar. Y es lo que, lo que pensé en, en el momento y bueno, funcionó. Vale. Esta máscara... Tendré que buscar información sobre la máscara. Y bueno, y me la tengo que poner. Porque es el siguiente y último objeto de Sony.exe Pero yo me la puse Claro que te la pusiste ¿Pero te... te la vas a poner tú, tío? Pero porque hay que saber cómo... Es decir, a ver, los objetos místicos, embrujados, esas cosas No los puedes utilizar con la misma, tienes que saber cómo utilizarlos No te la puedes poner, te lo digo por experiencia, por la máscara de Jason Que me la ponía y hasta que no lo pude controlar es decir, al final lo controlé, pero al principio no lo, no lo podía controlar Y nada, ¿vale? Estoy, estoy bastante nervioso, tú también Así que vamos a cerrar ya esto, ¿vale? Eh, chicos, nada más, ¿vale? Eh, me llevo a Flow a, a mi casa para hacerle una limpieza Y después, pues nada más, ¿vale? En el próximo vídeo, pues, os diré lo, lo que ha pasado Y nada más, digo más o siempre con vosotros Vernos creer, creer es ver Nos vemos en el próximo vídeo Estás temblando, tío Amigo. Estás temblando es que ya, yo no me hagas esto más, tío. También seguro. Seguro. Sí, sí. Vamos. Vamos.